Mira, no le puedo salvar. Qué triste. Bueno, debajo de, de 40 eh, es... Eh... Tal, de, debajo de 40 de vigor el daño aumenta en un 12-13% de promedio, pero por arriba de 40 aumenta como en un 23. Entiendo. Porque por porcentaje, ¿no? Es que sí, te, te disminuye la absorción, pero como te aumenta la vida, más o menos queda ahí los dos. Ah bueno, lo que venía a hacer acá, a comprar. Esto. But I refused seis piedras, ¿Qué What's esto? Ah, master is to to make us we can speak more If you recall, it was for it the toothless with we... my apprentice teacher and But hear me out. I need your help. Perhaps this is a journey we could take together. seis. I thank you, this pleases me. You must have... A I need your help, my apprentice. Master Lusat, and like master... My apprentice, this <sighs> I need him to restore... The He's... After his... A place called Celia. Thinking about it, it wouldn't be too much of... After his... A place called Celia, in the eastern Caleb wilds. ¿Hay algún talismán que te disminuya el daño físico recibido? Si, sí, que mm, yo tengo.. Sí, yo me ya. lo habré saltado porque no lo puedo. Puedo buscarlo en el mapa interactivo si sí, sí, sí. Se llama. yo te digo el nombre pero igual lo tengo en inglés, pero.. Aumenta el poder de los encantamientos. Se llama te le escudo con blasón de dragón. Mm. o sea, tendrías que poner en inglés ahí listo. Si sí, pero eso es lo menos no suele ser difícil encontrar Godfrey Icon. Ya sé. Eh. eh. Ah, quiero un spellcaster. O de inglés del juego, qué? No. A la página. Sí, a la página más. Mm. Equipment low, slowly restores HP... Ah mira, Races... Attack power with lower equip low. Poise... Jumping attacks... Ah mira... Hay daño por headshot en este juego ¿no? al final. Así ah, Dragon, Crest, Shield, Talisman. Acá está. Basley Races, Maximum. Oh, Dough. Wow, esto está muy bueno. 20%. Está facherísima. Bestia de sangre. ¿Qué pasó? ¿Qué te que no se puede obtener más ese talismán. ¿Cuál? El del escudo del dragón. ¿Por qué? Porque. Viste que para conseguirlo dice que tenés que hacer un puzzle saltando. Sí. Y... Parece que la versión 1.3 eh, rompió el puzzle y no se puede obtener ese talismán. ¿Cómo lo no rompió? Lo rompió el puzzle. ¿What the fuck? Sí, literal. Qué, qué rancio, qué sida. A ver, voy a mirar en dónde es y voy a ver si. Sí, es verdad pero si sí, hay algunas veces que el, aunque la caída no sea muy alta si el juego te detecta que no te puedes tirar por ahí te mata de uno debe ser eso si sí, puede ser por suerte me yo estoy andando perfecto bro. No sé para qué igual quiere ir a conseguir este talismán, pero... A ver... Te dirás por acá, se supone. Vamos a cambiarnos por el anillo de gato. ¡Ah, sí!